Hola Aries, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este espacio de biosabiduría Ancestral Este es un espacio en donde venimos a entregarte esta maravillosa guía para tu alma acerca del dinero, la economía Y bueno, vámonos, vámonos con lo que nos quieren decir los arcángeles en este momento para ti Te voy a poner en este lugar, dame oportunidad Aries de saber si te ves, sí, te ves perfecto ahí Voy a poner... ¡Eso! Ahí está. A ver, Aries, vámonos. Tu presente. Las primeras tres cartas nos hablan de tu presente, cómo lo estás viviendo, ¿ok? Las segundas que voy a sacar en este momento son tus resistencias. En tu presente tienes el arroyo mágico, tienes hacia lo desconocido y tienes la carta escuchar boca abajo. Resistencias, tienes cabalgar sobre las, sol sobre las olas, perdón. El coleccionista de huesos y la laguna sagrada. Bien, ¿qué te dicen con esto? Primero, es momento, Aries. Has estado teniendo diferentes ideas por las cuales puedes generar nuevos ingresos o mejorar la forma en la que estás teniendo ingresos en este momento. Pueden ser proyectos, puede ser que tengas una empresa. Voy a tomar un poco de agua. Puede ser que tengas una empresa... o estés desarrollando una <ríe> puede ser que también hayas entrado a un nuevo proyecto o empresa eh, perdón o empleo lo importante aquí aries es primero considera que como nuevo ok como un nuevo ciclo todo lleva a un proceso tienes un empuje importantísimo que a las empresas y que en la parte de los negocios es muy bueno este, esta energía que tienes de creación, de actividad, de mantenerte en acción es muy bueno Sin embargo, de repente, mmm, los procesos como se van dando De repente no están alineados a esta energía que traes O sientes como que se dan de una manera muy lenta Y te cuesta un poquito de trabajo tener paciencia No es malo que seas impaciente Porque viene, esto resulta de ser un signo de fuego bastante movido Sobre todo que es el primer signo de todos Entonces traes como todo ese empuje Tienes toda esta energía Sin embargo, bueno, ahorita es importante Que en tu presente consideres Que todos aquellos eh, proyectos Que tienes en, en, en puerta, en mente O desarrollando ya Requieren un proceso de cocción ¿Ok? Tú haz tu 1%, tú haz lo que te toca Y déjale a ese poder superior En el que creas lo demás. El arroyo mágico nos está representando en este momento que, por un lado, ya estás haciendo tu parte, sin embargo, de repente te cuesta un poquito de trabajo fluir con el tiempo del proceso, porque sientes que no conoces el resultado. Te gustaría saber qué resultado va a tener, eh, te gustaría verlo ya tangible, te gustaría verlo ya de cierto modo monetizado. Y aquí te dicen tus arcángeles que vas bien, vas por buen camino en eso que estás desarrollando La parte económica está garantizada, sin embargo, aquí sí es como tírate al vacío O sea, no tengas... suelta las expectativas de lo que te esté surgiendo en este momento Porque ante las nuevas opciones, ante las nuevas empresas o los nuevos empleos en realidad lo que estás trabajando es dejar atrás el pasado para dedicarte sin expectativas al presente. Es muy importante que te mantengas viviendo el momento a momento, sobre todo en estos momentos <ríe> en los que estás generando nuevas ideas, estás pisando nuevos terrenos. Entonces puede ser que ante estas ganas de querer los resultados rápido puedas estancar. ¿Okay? Y eso es lo que no queremos Aries Es importante que te mantengas abierto a escuchar Nuevas ideas, nuevas propuestas, sentimientos de las personas eh, Recuerda que lo que las personas sienten es su responsabilidad Sin embargo, normalmente cuando escuchas algunas palabras o algunos sentimientos Hay algo que hay que sanar en ti Sobre todo en esta parte de los negocios ¿Ok? Puede ser que alguna persona llegue contigo y te diga Oye, yo creo que si le mueves la palanquita A te dé resultado Pero si te quedas moviendo la palanquita B, siento que no Esas son las opciones, y esas son las conversaciones que se te invita a escuchar ¿Ok? Sin expectativas, sino mantenerte como en modo estudiante ¿Sale? ¿Por qué? Porque de repente ante esta sensación de rapidez que quisieras que las cosas sucedieran, de repente tiendes a, tiendes a sentir que te estancas, que eh, las cosas no fluyen como tú quisieras. Sin embargo hoy te dicen los arcángeles, sí están fluyendo, las cosas sí están fluyendo, solamente respeta su proceso. Suelta también aquellas ideas en las que te resistes todavía en el pasado a decir es que me funcionaba de esta manera, es que yo era de esta manera, lo hacía así y funcionaba y no, hoy te dicen sí funcionó en su momento, hoy estás aprendiendo cosas diferentes, hoy estás viviendo en energía diferente, suelta ya ese pasado porque eso está haciendo que no puedas fluir con los cambios. Ok, ahora, en esta parte económica también es importante comentarte que aquellos proyectos o nuevas ideas que te lleguen, es importante que calma, no digas sí en automático, solo por la urgencia de ver un resultado, ¿ok? Es importante que te pongas un poquito en tranquilidad, en quietud, para evaluar. Se requiere evaluación de las decisiones, sobre todo cuando se habla de negocios y de dinero. Si eres nuevo, en, como la, te acabas de lanzar en el emprendimiento, es importante que te acerques a personas que ya vivieron experiencias, que ya tienen empresas y son exitosas, para que sobre eso te den una guía no te lances así como si bien es cierto te dicen aquí vas hacia lo desconocido también te dicen aquí hay personas que ya tienen experiencia que te pueden ayudar, que te pueden guiar ok no tomes decisiones precipitadas solamente porque quieres un un resultado ya en este momento no, calma sabemos que te cuesta un poquito la calma pero hoy es importante meditar y evaluar cuáles son tus capacidades, tanto económicas como intelectuales y espirituales, ¿ok? O sea, si sí haces esta conciencia, si sí haces este eh, autoevaluación de cuáles son, están siendo tus capacidades, ¿ok? Sabemos que de repente puede urgir algo en tu creencia de que algo urge, sin embargo, en el mundo espiritual ya, todos, ya todo está hecho, Solamente te, te pide dejar que suceda. Una vez que trabajas con estas, eh, perdón, estas resistencias, tienes la carta de la chispa abierta de par en par y tomar una decisión como posibles resultados. ¿Y por qué digo posibles resultados? Porque depende mucho de la apertura que tengas para soltar tus resistencias. Si la sueltas completamente y confías con certeza en el universo, en el poder superior en el que creas, esta carta que tienes de la chispa te va a permitir generar nuevas alianzas, generar eh, nuevas ideas en tu trabajo que te van a abrir las puertas a promociones importantes, en caso de que estés trabajando en una empresa. Si eres un empresario o empresaria, te va a permitir visualizar con mayor enfoque eh, Cuáles serían los impactos positivos que tendrías para ofrecer tanto a tus alianzas como a la humanidad ¿Okay? También es importante comentarte que soltando todos estos lastres y creencias del pasado Vas a poder hacer espacio ¿no? como para el aprendizaje de esta nueva vida Posiblemente si, eh, te, surgi, si te viene a la idea o a la mente yo cuando trabajaba, se me ocurre... Yo cuando trabajaba en esa empresa de refrescos, no tomaba refresco, porque no me gusta. Y estoy ahora en una empresa donde hacen jugos, pero como yo en la pasada no tomaba refresco, ahora en esta no quiero probar el jugo. No, porque te estás enfocando en un pasado que ya no existe. Disfruta los sabores de la vida, ¿ok? Cuando tú sueltes estos lastres te vas a dar cuenta que esos jugos de esa nueva empresa son maravillosos y te van a encantar. Y ni siquiera vas a engordar porque son fabulosos. Si ¿Sí me explico, es dale, da, ábrele la puerta a lo nuevo y suelta ya lo viejo. ¿Por qué? Porque en este presente, en estos últimos días del mes de octubre, vas a estar tomando decisiones importantes. Y estas decisiones importantes requieren... Que estés conectado con tu genuino deseo del alma, ¿ok? Y para estar conectado con ese de genuino deseo, requieres soltar estas resistencias. Si no conectas con tu alma, se te invita a no tomar decisiones en estos momentos. ¿Por qué? Porque ante esta autoexigencia y ante esta um, prisa de que las cosas se den, puedes llegar a tomar decisiones que no sean beneficiosas ...para tu vida y para quienes te rodean en este sentido profesional. Puede ser que eh, estas decisiones se tornen en energía densa si lo haces desde la mente. Entonces, en resumen, conecta con tu alma antes de tomar una decisión. Si tú conectas con la divinidad y tu alma, esa decisión que tomes, ten por seguro que va a dar beneficios tangibles beneficios eh, para ti y para todos los que se involucren en tus proyectos sea que estés en una empresa sea que seas empresario es muy importante que conectes ok finalmente tus ángeles te dicen que esta abundancia que tanto estás añorando que llegue ya la tienes es importante que reconozcas lo que hoy sí tienes y que lo disfrutes el universo no te va a soltar no porque no te lo quieras soltar, sino porque estás tan enfocado en un futuro lejano, no en, en algo que quieres ya tener, que no te das cuenta de lo que ya posees. Y entonces, ante, ante esa energía, el universo tiene las manos atadas para soltarte ya la, las bendiciones y la abundancia que re, realmente están listas ya para ti. Aries, muchas felicidades. Espero hayas encontrado aquí respuestas. Suscríbete al canal, dale like, activa la campanita para que estemos presentes en tu vida día con día. Muchas gracias.